A través de sus redes sociales, el expresidente Evo Morales manifestó que el informe del grupo interdisciplinario de expertos de la CIDH dejó aturdidos a quienes considera golpistas que ahora lo amenazan con un juicio internacional. La fuerza de la verdad del informe del GIEIN que confirma las masacres, torturas, persecuciones y ejecuciones extrajudiciales del gobierno de facto ha dejado aturdidos a los golpistas que ahora buscan desesperados alguna forma de evitar la justicia. Dijo. Continuó que en unos me amenazan con juicio internacional y otros dicen que no creen en el informe, con tal de evitar el juicio en su contra. Pueden insistir en mentir, pero no pueden engañar ni ocultar a sus delitos. Por memoria, verdad y justicia, autores del golpe deben responder ante la ley. Es el pronunciamiento de Evo Morales a través de sus redes sociales.